Un hombre murió atropellado por un camión la tarde del pasado sábado mientras este se encontraba a orilla de la carretera atendiendo una llamada telefónica. El hoyo CISO fue identificado como José Francisco Hernández de 34 años, quien residía en la calle 7 del sector El Águila, aquí en San Francisco de Macorís. Según personas que presenciaron el hecho, el conductor de dicho camión se desplazaba a alta velocidad. Luego de arrollar a la víctima, el mismo emprendió la huida siendo detenido en una comunidad próxima a Cotuí. ¡Eh! arreglaba cocina y preparaba cocina, meseta y todo eso. Mi hijo era un muchacho buen ¿Y trabajador. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ese camión me lo llevó y me lo mató. Mi hijo estaba parado. Y ahí dobló como si la cayera de ahí sola y me lo mató. Y se fue, y se fue a la fuga. ¿Dónde lo apresaron? ¿La policía? Eh, le dicen que en la guarana y se fue corriendo y le cae llegar. Supuestamente dicen que en la guarana, otros dicen que en Cotuí. Nosotros, no, la guarana, lo, que, en la guarana, nosotros lo que queremos es justicia, porque en verdad no fue un perro, ni fue un gato que mató. Ey, y si él tiene la culpa, que pague. Nadie quiere matar a nadie. Pero si fue una imprudencia de ese chofer, que lo pague. ¿Por qué? Porque como le pasó a mi hermano, mañana le puede pasar a cualquiera otro, a mí, o a cualquiera otro que ande en un motor. Y no queremos que eso y siga pasando. Aquí. Y no tiene.